Sintoniza este martes 16 de agosto la cobertura en vivo de los actos con motivo del 159 aniversario de la Restauración Dominicana. Disfruta de esta transmisión a partir de las 7 de la mañana por Telenor, Canal 10. Telenor.